Hola, somos el equipo PASE de la Universidad de playanto y en este video queremos señalar algunas razones de por qué es importante rendir la prueba de acceso a la educación superior. Estudiar una carrera no solo te permite adquirir nuevos conocimientos y habilidades, sino que también te ayuda a explotar tu potencial y ampliar tus horizontes, tanto personales como profesionales. ¿Te imaginas los avances que podrían lograrse en robótica, ingeniería, humanidades o ciencias? hubiera más expertos en esos campos? Podrías contribuir al desarrollo del país por medio de tu carrera. Terminar una carrera puede contribuir a recibir un ingreso superior. Conocerás además a personas que compartan tus mismas inquietudes e intereses. Esto te ayudará a tener amistades duraderas y además reforzar lazos profesionales. Ahora quisiéramos contarte cómo inscribirte a la prueba PAES. Te invito a observar el siguiente video construido por el DEMRA. Hasta el miércoles 10 de agosto, a las 13 horas, estará abierto el periodo de inscripción para rendir la nueva prueba de acceso a la educación superior, PAES, que se aplicará entre el 28 y 30 de noviembre de 2022. Haz tu registro a través de la página de Acceso Mineduc, completando todos los formularios y descargando tu tarjeta de identificación. Entre los datos importantes, debes seleccionar la sede de rendición, la prueba electiva, ya sea Ciencias y o Historia y Ciencias Sociales, y marcar la prueba de competencia matemática 2, M2, en caso que la carrera que desees la solicite como requisito. Recuerda que si estás matriculado en un colegio municipal particular subvencionado o de servicios locales, la inscripción es gratuita con la beca PAES, que cubre el total del arancel. ¿Cómo obtenerla? Si cumples con los requisitos, el beneficio se obtiene al completar todos los pasos. Sabemos que existe mucha información y muchas dudas sobre el proceso completo y estaremos pendientes de tu acompañamiento y guía hacia la educación superior. No dudes en realizar todas las consultas que tengas. Recuerda que así evitarás errores y podrás lograr tu objetivo de estudiar en la carrera que sueñas. Que estés muy bien. Te saluda el equipo PASE de la Universidad de Playa Ancha. Nos vemos pronto.